Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, esta oportunidad queríamos presentarles una mesita de aluminio plegable como verán, es una mesa que es bastante estable viene con dos banquetas, es todo aluminio, lo que queda es que queda súper liviana para el, para el pescador que le quiere llevar de camping eh, para el montañista, para el que le quiere llevar a la playa es una mesa súper práctica, cómoda, además ocupa poco espacio por ejemplo, la mesa en sí tiene 90 centímetros por 67 y 70 centímetros de alto y los bancos tienen 87 por 24 por 39. O sea, es para cuatro personas ideal eh, para comer, para la vivienda, para cualquier tipo de actividad. Lo, como les repito, lo más práctico es que se puede plegar, entran los bancos dentro de la mesa y queda súper portátil, súper liviana, súper cómoda. Así que bueno amigos, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, porque no nos estudian, nos consultan por esta hermosa mesa, y le vamos a estar contestando. Aguardamos sus preguntas, quedan.